amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Os traigo noticias de Truth Investing. Eh, algo que ha salido una noticia, bueno, ahora os lo voy a comentar aquí adelante. Lo he leído con ustedes. Este, en resumen, han detenido a dos de los CEOs de Truth Investing. Eh, no sabía nada acerca de lo que era Victoria, o bueno, no dijeron datos. Al parecer iban a pasar a Uruguay. Pero bueno, os dejo la noticia aquí directamente el enlace de la noticia que les leo lo dejo en la descripción. Y bueno, como ya sabes, estoy siempre al pendiente. Últimamente no he subido nada porque no hay noticias nuevas. Y pues tampoco me gusta haceros perder el tiempo. Así que ya sabes, suscríbete para que no te pierdas ninguna noticia. Y vamos a ver qué novedades hay. Este, qué ocurre con todo esto. Supongo que seguirán sin dar la cara. Pero ya saben que aquí en cuanto yo me entere de algo, os lo pongo en el canal. Así que no olviden suscribirse, darle a la campanita para que no se pierda ninguna novedad. Eh, un besito enorme. Ya saben, dejarme sus comentarios aquí abajo. Ya saben, sin faltar respeto a nadie. Y bueno, ojalá que ya de una vez por todas se vea algo claro. Es yo siguiente sin dar la cara. Ponen alguna que otra noticia en su Instagram. Nada interesante. Las páginas de Truth Investing, Trust y LikeShane. Eh, siguen sin poder acceder así que bueno eh, un poquito más de lo mismo a excepción de esta noticia que les traigo aquí ya sabes suscríbete, comparte y buenas noches, que descanséis y perdonad que casi no tengo voz un besito enorme está en esta página como podéis ver portal .com .br, Dice: "True Investing". a los líderes de la empresa se les prohíbe salir de Brasil ...después de ser arrestados con Esmeraldas. Fundadores de la empresa que lleva ocho meses sin pagar clientes... ...son investigados por Ministerio Público por indicios de lavado de dinero... ...el 27 de julio del 2022 a las 9.1. Fabiano Lorite de Lima y Claudio Barbosa... ...dos de los fundadores de Trust Investing... ...una empresa que no paga a sus clientes desde hace ocho meses ya no pueden salir de Brasil luego de que les confiscaran los pasaportes en agosto del año pasado, cuando fueron arrestados en el acto, en la región de Dourados, MS. En ese momento, el dúo fue detenido durante un acercamiento de la Policía Federal de Carreteras que transportaba 500 mil en esmeraldas de origen y destino desconocidos. Cuando se verificó en el sistema la factura de las piedras preciosas presentadas por ellos, la policía encontró que eran poco fiables, es decir, contenía información fraudulenta, lo que podría constituir un delito de declaración falsa. Al momento de la detención, los líderes de Trust Investing, a excepción del director general de la empresa, Diego Chávez, quien no se encontraba en el lugar, no pudieron acreditar el origen de las piedras, así como tampoco la concesión, mina o guía de uso emitida por el Instituto Nacional Agencia de Minería, AMN. La nota tampoco representaba la base de cálculo del impuesto, solo el monto total de $508,9 mil referente al supuesto valor de las esmeraldas. Otras sospechas señaladas por la justicia son que el hecho ocurrió a 100 kilómetros de la frontera con Paraguay y que en los autos se encontraron transceptores de radio sin autorización de Anatel, lo que puede generar sospechas de contrabando. La sospecha de haber cometido el delito de usurpación de mineral a la Unión Federal y falsedad ideológica también contribuyeron a la detención en fragancia. Junto con ellos también fue detenido un tercer hombre de nombre Jem Pessoa de Souto, pero al parecer se trataba de un guardia contratado que presentó el contrato de servicios en el momento de la detención. El trío fue puesto en libertad al día siguiente de la detención, pero la libertad provisional fue acompañada de medidas cautelares. Entre ellos estaba la obligación de entregar pasaportes a la Policía Federal no visitar la región fronteriza, no salir del país hasta el final de cualquier acción delictiva, no cambiar de dirección, número de teléfono o viajar por más de ocho días sin autorización del tribunal para asistir a todos los actos del proceso y no volver a cometer delito alguno. El portal Bitcoin intentó contactarse con Fabiano Lorite y Claudio Barbosa pero la defensa legal de ambos declinó responder las preguntas del informe y aseguró que no hará declaraciones al respecto. Solicitud de previsión preventiva. Si bien los líderes de Trust Investing se encuentran actualmente libres en espera de juicio, el Ministerio Público Federal luchó para mantenerlos en prisión preventiva cuando fueron capturados en agosto. El Ministerio Público justificó el pedido de prisión preventiva con base en la posible conformación de una organización criminal y la práctica de delitos contra la economía popular. Dentro del alcance de este último delito se encuentra la conformación de una pirámide financiera, golpe del cual muchos inversionistas acusan a Trust Investing de haberlo solicitado. La participación en el criptomercado, especialmente las transacciones de Bitcoin citadas en la demanda, y que generaron sospechas de irregularidades por parte del MP, estaban dirigidas contra Fabiano Lorite. Sin embargo, la prisión preventiva no fue aplicada por el juez Víctor Figueiredo de Oliveira, del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región, MS. A Fabiano ni a otros dos imputados, ya que el posible delito no se cometió con el uso de la violencia grave amenaza por la falta de pruebas y la existencia de un riesgo concreto de fuga y el contexto de una pandemia según el juez. Investigación del Ministerio Público Aunque el Ministerio Público de la Federación no pudo mantener la prisión preventiva de Fabiano Lorite y Claudio Barbosa, el acto abrió la puerta para que la dependencia iniciara investigaciones sobre las operaciones de los líderes de Trust Investig. Las sospechas, perdón, no tengo voz. Eh, las sospechas surgieron por una serie de razones que van más allá de las circunstancias de la detención de agosto, como el hecho, por ejemplo, de que Claudio Barbosa ya había sido detenido en el pasado por el delito de robo. En segundo lugar, los empresarios se contradijeron durante las declaraciones rendidas tras la detención en el hecho. El Ministerio Público señaló que existen indicios de la comisión del delito de blanqueo de capitales, dada la inconsistencia de la información sobre la empresa Victoria, que en teoría habría comprado las piedras preciosas. El MP destaca, por ejemplo, que si bien Claudio y Fabiano eran supuestos dueños de Victoria, ni siquiera pudieron informar el domicilio de la empresa. Tampoco sabían el nombre del responsable administrativo, ni contaron elementos simples sobre la negociación de las esmeraldas como forma de pago y fecha. <coughs> de la simple lectura del testimonio de uno de los investigados, se apuntan algunos puntos de que la empresa Victory es una empresa fantasma, o incluso una empresa fantasma, y existen además sospechas de que el propio Claudio Barbosa es un testaferro ya que ni siquiera sabe la dirección de su empresa, señala el Ministerio Público. Luego, el MP también levanta sospechas sobre Fabiano Lorite, afirmando que presentó otros datos que también apuntan a la práctica del delito de lavado de dinero, además de contradecir en algunos puntos el testimonio de su socio Claudio. Además, el MP señala que la serie de contradicciones en el testimonio se torna aún más preocupante considerando que fueron captados con piedras preciosas con factura fraudulenta, alguno que el MP asesora tiene un perfil de riesgo único, que fácilmente puede ser aprovechado para los fines de los delitos de blanqueo de capitales. El MP argumentó que el acceso a los teléfonos celulares del grupo era de suma importancia porque podían contener grabaciones de mensajes, correos electrónicos y llamadas que podrían ayudar a identificar a otras personas involucradas en la posible práctica delictiva. La solicitud fue acogida por el juez Bruno César de Cuna Texeira, del Tercer Juzgado Federal del Campo Grande, que tiene competencia para juzgar delitos contra el sistema financiero nacional y blanqueo de capitales. Al acceder a la solicitud, el juez también estableció el orden para que la instrucción de la investigación policial se tramite directamente entre la Policía Federal y el Ministerio Público, sin necesidad de intervención judicial. Y esa es toda la noticia.